Así es, he regresado Hola chicos, ¿cómo están? Soy Green Retroman, desarrollador de videojuegos indie y animador Y así es, ya vine Después de mil años, después de que se le secaran las patas, ya vine Ahora sí vamos a enseñarles lo que hice este, en mis videojuegos Estoy haciendo este juego de unos topos, Bueno, van a checarlo Estoy haciendo este juego de los topos, en donde aparecen, bueno, todavía no son topos, son puros cuadrados, pero cuando aparecen estos topos y les das clics, aparecen ahora en otro lado. Y mientras vas, va pasando el tiempo, más topos van llegando. Uh, 30 segundos, 30 segundos. Según no se tendrían que repetir los colores, pero se repiten. Creo que tengo un error en el código. No le hagan caso. 64 y este juego quiero ponerle un poco más de topos o marcianos o lo que seas si tienen cualquier idea pues pónganlo en los comentarios no sé bien todavía qué más ponerle este tal vez otra forma de ganar dinero que no sea con los anuncios si les aparecen si les aparecen otro tipo de anuncios como los videos y que yo les pueda si ven los videos ustedes ganan algo yo gano dinero ustedes ganan otra cosa entonces, pues ustedes saben Pero bueno, este es un juego de los que quiero subir Los he estado haciendo en los lives Por si quieren este, saber cuándo hago lives Cuando hago este video, cuando juego Smash O cuando juego otra cosa Pues pueden suscribirse al canal Pueden este, darle clic a la campanita Para que sepan cuando lo hago Y este, les voy a enseñar Qué otros juegos he hecho El otro juego es uno que ya les había dicho Es el de Red or Blue Bueno, aquí ya le cambié el nombre Es Pink or Blue pero este juego quiero que salga igual para celulares, todavía no, no lo he pulido. Se ve muy simplón. aquí está. Es cualquier, aprieta cualquier botón y ya llegas. Tienes que ver si es azul o rojo la pista que está ahí en medio. Entonces, esto todavía me falta pulirlo un poco más para que se vea un poco más presentable, que se vea mejor. Y pues también les iré diciendo cómo voy con este. Eh, Puede estar en vivo, acuérdense que voy a estar en vivo haciendo estos juegos. Se ve en pantalla completa. Entonces, este, pues síganme en mis redes sociales para que sepan cuando subo video, cuando estoy en vivo. Casi todos los días estoy en vivo. Últimamente he estado todos los días. Así que suscríbanse al canal. Eh, esperen cuando vaya a subir estos, eh, estos juegos. Pronto, muy muy muy muy pronto voy a subir el de Pink or Blue. Así que este, pueden esperarlo y pueden esperar también para el de los topos, no voy a tardar mucho, creo que a final o a mediados, a mediados o a finales de este mes, de agosto, para los que estén en otro mes ya, yo creo que ya voy a tener el juego de los topos, pero bueno, únanse al Discord, también estamos hoy en una comunidad, me hacen memes, se burlan de mí, todos son muy divertidos, entonces adelante, únanse este, al Discord y nos vemos para otro video, otro día. Nos vemos, chicos. Muchas gracias por ver el video de hoy. Gracias a los que estuvieron en el Smash. que Estoy grabando, estoy viendo lo del Smash. Eh, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos para otro día. Bye, bye, chicos. Gracias.